Es chistoso, ¿no? O sea... Ya van tres veces que no estoy... <risa> chicos, chicas... El día de hoy estamos en un nuevo video de Pokémon X... Random Block primer episodio, por cierto, chicos... Diren ustedes, ¿por qué no empezamos con el poder presor Ciprano? Y yo les voy a decir... Se llama simples. <risa> ¿Y segundo? Por fallas técnicas... <risa> ¿Y tercero? No sé, o sea, ya también... ¿Quién quiere ver a ese? No, vamos a empezar directo. Ni siquiera me voy a molestar en leerlo. Porque están diciendo... Oh, sí, vamos por un Pokémon. Claro, como toda pastilla. ¿no? Espérate, ¿qué? ¿Pastillas? No, brother, son marihuana. Ok, no. A ver, ¿puedo guardar aquí? Mi pregunta sería. Ah, sí se puede. Ok, chicos. Ahora sí, no hay vuelta atrás. Esta tiene que ser la buena, sí o sí. Así que vamos a ver los starters. Después de tres horas de plática de cuál va a ser mi apodo, y ya todos sabemos que va a ser Andryman. No, no sé de dónde sacaron el P.K.A., pero... Freaking sock, Ok, no. Andrewman, ahí está. A ver. Después de ese pequeño corte, chicos, ahora sí vamos a regresar a lo que nos consta, qué es esto, que por cierto, freaking sock bro. Okay este, continuemos, ya que ya, ya vamos a ver cuáles son los starters que es? clan obviamente Besto Pokémon, mira, no, no sé, vamos con nuestro queridísimo Shins o Duskull Obviamente con Shins, chicos Chicos, Shins Un Lutzray Además de que podría evolucionar Pokémon 2 por cambio, por intercambio, por como sea Así que chicos, ahora sí... No Ahora sí, vamos directo a lo que nos consta, que es ir por nuestros primeros Pokémon. El día de hoy vamos a llegar creo que hasta el bosque, porque sí está bien largo la llegada. Además de que pues X o Yera se echan tres horas de pláticas. Y el episodio pasado, la vez que lo intenté, me tarda un episodio en llegar. Así que chicos, que se calle tantito. Gracias. Lárguense. Lárguense. Vamos a ver, vamos a ver si sí. de pura casualidad el Shins tiene que, Tiene una. <risa> ¡Qué le pasa al Shins! ¿El ¿Shins tiene una naturaleza neutra o una que le sube la.? ¡Neutra! Tenemos una. <risa> ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa? Está rotísimo. <risa> Su habilidad de demolición. Ok. Vamos a quitarle. Vamos a agarrar. Vamos a... A ver. No. Objeto. Vamos a quitárselo. Chicos, si nos sale un Heracross, ya la hicimos, eh. Dios, es que está roto. O sea, ni el tercer gimnasio vamos a tener un bendito. No, no, no. Ojalá y me toque un Pokémon que tenga ladrón o antojo para quitar objetos. Pff. Tengo demolición, ¿eh? Vamos a checar nuestra querida demolición cuánto daño hace. Ni habla Clara, por lo tanto no. ¿Qué, qué, qué, qué, qué? Demolición. Me acabo de confundir en movimiento. Demolición, de nuevo. No, me durmió, chicos. Freaking suck. Ojalá que se fuera... No. No, ¿verdad, chicos? A ver, has de tener otro movimiento o algo... Paz mental. No, ya vale. Sí, chicos, el primer combate lo perdimos Es obvio, es un random, lo, lo más probable es que no se gane Y además de que es un Pokémon de tercera evolución Que se nota muy chiquito, pero bueno Da igual, chicos, da igual, saben Ok, Duskull, ten teníamos a Duskull y al otro Así que Niebla Clara le hubiera pegado pues, muy neutro a todos A Klink le hubiera bajado menos daño, pero bueno Los tipos no están randomizados que yo sepa a ver, si sí, no, no están randomizados. Chespin, <ríe> Brother, van dos veces que intento que llego hasta aquí. Y las dos veces me dice que es Chespin. O sea, no con este lo que tuve que cambiar de lo que, por cierto. Tenía un Horsey la vez pasada. <ríe> si sí, se randomizan los tipos, voy a llorar, eh. Así que datos: Eléctrico, nada, nada. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Ok, chicos. Con una moral muy alta, un Raycon, por cierto. Poco se habla que si me sale un Shiny en este que voy a llorar. <risa> ok, vámonos, vámonos. A ver, cállate un rato, por favor. Gracias. Quítate tú. Corremos como locos, llegamos hasta aquí. Nos vamos directamente a comprar tres pociones y 10 pokebolas. Polo no me puedes comprar diez No, se pueden comprar las Pokébolas que yo quiera Y las pociones solamente tres Es así Pero necesito comprar Solamente puedo comprar 10 Porque necesito Para comprar Mi querido Oye chicos La vez pasada Como les dije Fue un intento fallido Que por cierto que no puedo olvidar Porque fue horrible pasarme todo eso Pero aún así chicos Vamos a comprar Deja tus imbéciles, anda, ya, ya, ya las compraste, vamos. Ahora sí, vamos a comprar tres pociones, chicos, y nos vamos directo a aquí. Dependiendo si está randomizado, si vale la pena o no capturar el primer Pokémon de ruta, que normalmente la vez pasada si sí está randomizado, y el primer Pokémon de ruta es ni más ni menos que un... Si sí, vale. Pero porque siempre me toca que tenga... ¿Vale o no vale? No, no, vale. ¡No sé! Sí. A ver, vamos a hacer como que no vale. Déjame ir. Gracias. Vamos a hacer como que no vale por una simple razón, que es porque siempre está preprogramado un Pokémon ahí. Porque yo lo hice. La vez pasada estaba un Lapras... Y nunca más me volvió a salir y me pasó un buen rato ahí. ¡Qué bueno el Fletchling, qué ataques tendrá, eh. ¿Qué ataques tendrá? Luchar, absorber. Placaje, claro que sí. Malicioso. Aunque en realidad debía de haber lanzado otro ataque. Bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, ajá. Vamos a ver. ¿Primer combate estará igual de difícil que la vez pasada? ¡Dudo mucho! Además de que... Ahora sí, vamos. ¡Fenequín! Gracias. A ver, gracias. Vamos a empezar. Primer Pokémon de la serie. Que es ni más ni menos que un... Por cierto, me decepciona mucho ver que... Eso sí, lo de los de esos... Me preocupa por Tormenta Arena y por... Impostor. Así que primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un PRIM. <ríe> ¡Chicos! <ríe> ¿Qué? <ríe> Pistola agua. ¿Te imaginan? Terremoto, ¿no? <ríe> Nieve polvo. Ok, tiene un ataque tipo hielo, por lo tanto no me quejo. ¿Qué me da miedo un salmuera si lo mata? A ver, vamos a ver. Movimientos. Salmuera. 65. A ver, espérate, de nuevo, de nuevo leí mal. Ok, ok, ok, ok. No, no, ahorita no tiene el doble. Ahorita está normal. Salmuera. La salmuera. No le baja ni una madre. Entonces, vamos bien. Le baja más que... ¿Por qué siempre me pasan cosas así? Salmo era... Aso oculto. Ahí vamos a capturarlo. Vamos, a ver. Vamos, suerte, suerte, por favor. Vamos con suerte. Primero, uno, dos, tres. Amén. ¡Ah! Claro que sí, chicos. Un primplo para el equipo. Ok. Vamos bien, ¿eh? Primplop tenía, ¿qué? No, no vi. A ver, ahorita checo qué ataques tiene. Pero Primplop. Primplop ya aquí en corto. ¿Saben? No, o sea, hay que checar. Vamos a ver. Datos. Es un Primplop que se sube el ataque especial. Ok. Es bueno porque es un atacante especial. Absorbe agua. Ah, sí mi habilidad lo, lo, lo canceló nieve en polvo pistola hago ¡Oh, un ataque de stack de stack uy tiene amnesia uy prime es good <risa> a ver qué otra cosa me pudo haber salido un escupcho freaking sock bro freaking sock cupcho Ok, no no se crean no no se crean es mentira cupcho es bueno cupcho es buen Pokémon. Pero, güey, qué suerte en un lo que te salga un starter de buenas a primera. Güey, claro, o sea, con gusto, o sea, mil veces lo capturo. Y es que imagínense, ojalá y no se muera, ok, ahí va, ojalá y no se muera, ¿no? Pero es que imagínense, en el momento que se vuelva un. ¡Un Empoleon, O sea, chicos, Empoleon se vuelve a lo alto, ¿eh? Empoleon, Lutzray, a la magna, ¿no? Nada más falta un Lucario. Ah, espérate, no. Lucario no lo podemos agarrar, al menos que esté randomizado. Si llegara a ser un Gardevoir, claro que se, lo, se puede, porque super jalo, güey. Eso sí, voy a esperar a que pueda... A ver, otro Pokémon de ruta que pudo haber sido un... The Whittle. No, no, Halo, No, no me gusta. Prefiero mil veces al Primplup. O sea, hasta ahora el Primplup ha sido la mejor cosa que nos pudo haber salido. Y la verdad, lo acepto. Que en este loco estoy teniendo el triple de suerte que tuve en el loco original, eh. A ver, primer combate, chicos. Cuando las miradas de dos entrenadores se cruzan, nos agarramos a chingadas Y esa está bien buena. Ok, no. Triflum. Ok. Vamos bien. Triflum, salmuera. Tiene burbuja. Lo aguantamos como todos unos hombres. Usamos salmuera. Y metemos otra salmuera porque soy chistoso. <risa> ok. Nos vuelve a bajar la velocidad, pero lo cual no es un problema para nosotros porque de todos modos nos ganan velocidad. Y metemos otro Salmora, por cierto, para el primer líder ya vamos a, para el segundo líder ya lo vamos a tener evolucionado. ¿no? O sea, no digo nada, super jalo que tener un Shinx como starter es buenísima idea. Que por cierto, que ahora se aprenden nuevos movimientos, no lo sé y no me voy a preocupar por eso. Pero vamos a caminar unos pasos, llega ella. Hablamos, puedo curar, ajá, nos llegamos, la hablamos con ella y vamos directamente a agarrar esta Pokébola que es una poción que nos viene de perlas. Y procedemos a capturar nuestro primer Pokémon de ruta, que es ni más ni menos que un Bonelby. Está randomizado. Y sí, pero güey, un Bonelby... Ataque rápido. Ajá, sí. No me haces nada de daño. Por cierto, tiene un ataque de destaque, entonces lo voy a tener. Por favor, no hagas un daño más grande, gracias. bola? B, Va. Chicos, ahorita no me preocupo porque tengo un Primplop. Y es un futuro en Polion. Y tenemos un... Ya tenemos tres tipos cubiertos. Y con, Do y con Bonelby tenemos... Dos más. Cúrame. Así que vamos directo. Aquí. Checamos cómo hablan todos sin sentido. Y quiero saber qué otro Pokémon nos pudo haber salido. Me imagino que ha de ser mejor que Bonelby. ¿Se imaginan un pinche Charizard aquí? Un Heracross hubiera venido de perlas, por cierto. A ver Tenemos a Shins Al 100 papá A ver, llégale, brother Oh, perdón Una disculpa, señorita Un Heracross oh, yeah, yeah, yeah. Chingados Güey, ¿qué pedo? Pistola agua si sí va a bajar ¡No manches! ¿Cómo fregados? Nos peleamos contra un mega hercros? ¡Mega! Lo aguantamos Aguantamos Tres. Lanzamos un salmuera. Vamos bien, eh. Vamos bien. Ahí muere. Shish. Bro, qué chingados que por poco me matan al primer Pokémon. Apenas empezamos, ¿no? Bájale de huevos, tu pichi juego, ¿no? Bueno, primplo para al 5, al 6. Ah, bien, bien, bien. Ay, güey, como más. No, a ver. A ver. Voy a curar. Voy a curar. Es lo único que puedo hacer. Voy a curar. Vamos a curar. Vamos a ver qué tiene. Se imagina un ataque tipo de tierra. Ahorita es brutal. Para cable. Ah, espérate. Va bien, eh. Va bien, va bien. Salmuera. Aplicamos, aplacamos las cosas con un salmuera. Bien, bien. Aguantamos este otro terra temblor. Que por cierto nos bajó la velocidad, lo cual puede ser peligroso. Pero soy don un peligro, así que vamos con primplop. Y con primplop no veo mucho problema, no veo falla. Y procedo a pistola agua. Rompe coraza. Se baja la defensa, se sube la velocidad. Y el ataque especial. Ok. Listo. Wait. Acabamos de manejar un combate imposible de la mejor manera posible, eh. No, no, no, no, no. Cállate tú, señora, ¿no? Cállate, vieja lesbiana, ¿no? Cúrame, cúrame, cúrame. Gracias. Ahora procedemos... Que por cierto no me ha salido... Ok, ya, para que vele. Tangroot. Pues muy... Muy mela, ¿verdad, el Pokémon, eh? Nieve en polvo. Nieve en polvo. Ok. Ok. Ok, de nuevo. Este, ok de Trump y Funelby no hay no hay mucha diferencia, eh. Ah, por favor. Ah. Vámonos. A ver. ¿Qué tienes? Julioble. Este, ¿qué tienes? Haz oculto, ¿eh? Espérense, quiero saber qué onda con azo oculto. Movimientos, aso culto. Yo digo que voy con pistola agua, eh. Se protege. Pero como ataco por especial, que por cierto, Triple P tiene naturaleza modesta, por lo tanto... Vamos bien, eh. O sea, vamos bien con las naturalezas. Nada más faltaba que el otro fuera naturaleza. ¿Cómo se llama la naturaleza buena? Se me olvida. Bueno, me gusta que tenga, por ejemplo, modesto. ¿eh? Ok. Un Lunatón. No, la verdad, sí, mil veces prefiero a... A ninguno, porque aquí hay pura ruta basura. O sea, como veo... Lo único que veo que pudiera ser muy random es que el pokémon, un Pokémon, que sea, es el más atinado hasta ahora. Ok. Si no tiene ataques tipo planta, podemos continuar. Ah, olvídenlo, es nivel 2. <ríe> <ríe> un nieve en polvo y pa' tu casa, gorda. Ok, Okay. Ok. ¡Marston! Tenemos luchando. Pistola agua, ¿saben? O sea, vendría de perlas. Priplop va a tener surf y cuando tenga surf, ¡as! como ataca por especial. No, no, no, no, no. Una bestia entre bestias. Se imagina aquí un Charizard. Ok, en la próxima ruta todavía podemos capturar, ¿eh? Vamos a ver. Vamos directo a capturar un Pokémon que por cierto vamos bien en el loque. No digo nada, para empezar el primer episodio ya tenemos tres Pokémon. No hemos fallado ni una captura. Así que vamos por la cuarta y nos la vamos a seguir jugando, chicos. Porque ese combate hasta ahora, un Mega Hercross, es neta, un Mega Hercross que por un poco mata... Uy, Hercross hubiera matado a Primplop. Hubiera matado a todos. Si no hubiera sido porque. Sal, porque por ese cambio, porque Salmuera le metió crítico, eh. Luego el Terratemblor me vino mucho de, de paro cardíaco, así que bueno. Vamos a ver, primero Pokémon de ruta, que es ni más ni menos. ¡Kun! a so cute! No está mal. No está mal Freaking suck, bro Pero bueno, no está mal Nada más necesitamos una piedra hoja Tiene un amortiguador Tiene amortiguador Ok, vas a ser imposible de capturar Entendí Tu idea Ahora cállate el hocico Y métete aquí Cuatro capturas, no Freaking suck, de nuevo Impactrueno, no me bajas nada te voy a lanzar una la pistola, güey. Te vas a callar en el seco, güey. Falle. <ríe> Imbécil. Soy más rápido ahora. <ríe> Arumac, Más usted. Más usted. Captúrate. Bienvenido a la iniciativa Vengadores. Freaking Sock! ¡Captúrate! Nunca se me ha dificultado tanto capturar un Pokémon. ¡Nunca! ¡Captúrate! Te capturas pedazo de inútil. Se la ha pasado haciendo espacio raro desde hace rato Así que, pokebola Captúralo, uno Aguanta un crítico, eh Captúrate, brother. Captúrate. Nada más. Uno, dos, tres. Y ya. ¡Ah! Voy a cambiar porque un crítico me mata. Vamos con Shins. Uno. Dos, tres. Freaking soco, bro. Freaking soco. Ya, una más. No, es que ya llevo 10 pokebolas con él. Y esta madre ya se debió de haber capturado en la tercera. Uno. Dos, tres. A ver aguántame un salmuera A ver aguántamelo Aguántame un salmuera Te reto tu peso invisible. Aguántame un salmuera Curamos Esperamos un momento, curamos. Ahora, pistola agua. No, no voy a fallar una captura, o sea. Ya se le debieron de haber acabado los pepes para... Bueno, va. Yo creo que una demolición la aguanta y lo deja en rojo, ¿eh? En efecto. Ahora. Pokebola, ¿ve? No, no, no, no, no. Pokebola. Captúralo ya, por favor. Uno. Dos Tres Ya Por fin Dios mío santo Brother Nunca con, Ni con un legendario me he tardado tanto capturando un Pokémon Nunca Es más Capturé a Cobalion Más rápido Que a este Freaking suck bro ¿Y qué otra cosa nos puede haber salido? Para ver ya. Y aquí acabo el video. Ok, prefiero un execute. Chicos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Que por cierto, lo van a ver en una semana. No sé cuánto tiempo lo vean. De hecho, esto lo estoy grabando muchísimo antes de que se acabe lo que para ustedes. Pero yo ya me acaba el que de Pokémon Rojo juego Así que chicos, muchas gracias por el apoyo. He visto que los videos han tenido más apoyo. Que ha tenido más likes. Que ha tenido más de esto. Y se los agradezco.